hermanos mi nombre es Luis Fernando Bernal. hola Cari hoy le voy a dar un testimonio el anterior viernes yo tenía una enfermedad bien grave al parecer tenía tos, fiebre estornudos y moco la tía Ani que trabaja acá en mi casa y me cuida llamó al pastor David Jack él me dio una oración para que me sane. Al rato de darme la oración me empecé a sentir más tranquilo. Al día siguiente, cuando me levanté, sin, no sentí ningún dolor. Me di cuenta de que había sanado por completo. Gracias al pastor y a Jehová que me estuvieron cuidando. Doy gloria y ahorro al Señor Jesucristo y al pastor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.